Bienvenido a un nuevo video de tu canal Elmer Paukar En esta oportunidad estaremos desarrollando un nuevo ejercicio Que se ha propuesto para el día de hoy Así que agarra su laptop y a practicar Con la práctica se puede hacer muchísimas cosas Sin más comentarios, iniciamos con otra figura Que hemos propuesto para el día de hoy En primer lugar tenemos que cambiar el modo, el menú principal Para ello que tenemos parte inferior en, el, en la configuración Y seleccionamos el 3D Modify Hacemos clic y nos va a cambiar el menú principal en modo de 3D porque vamos a, vamos a estar utilizando los comandos de 3D ok bueno como ven como viendo en la figura tenemos un radio de 11 otro radio de 25 para generar ese radio tenemos que el comando radio nos vamos parte superior izquierdo deslizamos y ubicamos el comando radio seleccionamos un punto cualquiera y damos un 11 ok el otro es de 25 radio comando radio ubicamos el punto medio y otro de 25 seleccionamos el círculo y lo que tenemos que hacer el comando copiar para estar copiando a una distancia de 80 seleccionamos más modo de, el icono o el comando de copiar ubicamos el punto medio a qué distancia queremos copiar a una distancia de 80 ok la OSCAP y listo luego tenemos una línea que es de no es una línea Luego nos vamos a una línea, pero esta línea lo vamos a estar generando con el comando tangente. Nos vamos parte inferior, donde el objetivo es NART. Desactivamos todo y nos quedamos con tangente. Y le damos un OK. Luego nos vamos línea, primer tangente y segundo tangente. escap otra vez línea, primer tangente y el segundo tangente, luego escape. Los restos vamos a estar eliminando con el comando TRIM seleccionamos trim, ante clic derecho eliminamos y eliminamos listo, ok ya tenemos ahí ya tenemos ahí y, pero tenemos a una distancia de 10 que es un radio de 5 para estar generando este radio de 5 nos ubicamos aquí, por ejemplo hacemos un radio ubicamos el punto medio vamos a, activamos los puntos medio, nos vamos a parte inferior snap deslizamos y center center punto medios ok luego nos vamos a un círculo comando círculo ubicamos este punto medio y dice nos dice un radio de 5 ok listo ya tenemos el radio de 5 pero a una distancia de 10 generando nos vamos a seleccionar círculo luego nos vamos a mover el comando mover ubicamos el punto medio a qué distancia quiere mover a una distancia de 10 digitamos y luego damos un ok Igualmente, e igualmente nos pide parte inferior. Seleccionamos el círculo y lo que tenemos que ir copiar y copiamos este círculo a esta a este a esta línea, ¿no? A esta línea. Luego seleccionamos y lo damos a un mover a una distancia de 10. ¿okay? Nos vamos a mover. Ubicamos punto media a una distancia de 10. Listo. Ya tenemos los círculos. Ok. Ya tenemos los círculos luego tenemos que hacer nos vamos parte derecho en este icono donde hizo orbit seleccionamos y movemos nada más un poquito listo luego damos escape y ya tenemos ahí lo que tenemos que hacer una altura de 10 nos pide en el modo de 3d nos ubicamos el comando press pull press pull, digitamos en el medio y nos dice a una altura de 10 ok listo ya tenemos una altura de 10 ok pero, pero, tenemos que verlo en el modo 3D, ¿no? Ahorita en puras líneas. Nos vamos a la parte superior donde dice 2D. Deslizamos y nos ubicamos el comando de conceptual. Seleccionamos y listo. Ya tenemos la, el nuevo ejercicio ahí terminado, pues, nuestro nuevo ejercicio propuesto. Eh, si usted ha llegado por primera vez, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo ejercicio, ¿ok? Si guste este archivo, les voy a dejar en la descripción mi link de mi blog. Lo pueden ir a visitar y lo pueden ir a descargar. ¿okay? Si a usted le encantó, no olviden compartir este nuevo video para apoyar a muchas personas que sí realmente lo necesitan, que recién están practicando el AutoCAD. Así que una manito y no olviden compartir. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.